Tengo la balanza, aquí la tejionza No la vibra Técnico del flex, ¿quieres ser mi ex? Te toco la fibra Le falta pedigree, falla en ti, ralentí dios de caniche Y yo mordo mi empresa. Tengo el lío de la voz Cada mañana una nueva Mariana TikTok, Rapper y blog, Vivo entre barras y Nike colgada y yeah, ese Amo a mis Amo tu culo, no sé si son dos Amo las noches de tramo Las luces de faro y los tratos de usted y de don no he visto al juez y hasta paga la fianza. Le he una chain a mi ángel de la guarda. No creo en Dios, creo en mi G. Creo que saben a dónde va el kit. No hay más opción. Atlantic Tears apuesta segura si sabe for real. Good kid, got them. OG, como Vito pero sin change Shock como Hunty, sigue mi dance. Intense, no medito, pero soy Zen. Soy deep, el Atlante ahorita mi wave. No hit, no tira el pitcher. Yeah. No quiero tu fit, solo ya voy fresa. Abuelo está rip, lo veré en el gel. Y Miguel es big, la tuya no es quien La puja también, está no eres ni top pen. Soy en by bending. clock, got them. Le jodan al juez, el laser rey. Cero paso fakes, big daddy game. Viven en un trick como si fuera John frame Los cabrones fíjense que ni siquiera se la creen. Como Honey se confunde por tener este que yay. Los rappers como el puto ego y la cocaína